Hola chicos, soy Ale, soy de Guadalajara, les mando saludos y todos somos Legión Oxlack. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, investigador. Únete al team. Bienvenidos a esta segunda parte de los videos más perturbadores de inicios de YouTube en donde la vieja escuela revivirá esos traumas y los de la nueva escuela conocerán lo que nos perturbaba en aquel entonces Mi nombre es Oscar Castro. Comenzamos Número 5. Extraña criatura gateando Solo algunos recordarán este video porque había muy pocos usuarios en aquel recién nacido YouTube La grabación es muy corta y no se tiene ninguna información sobre ella desde entonces, ha sido un misterio. En ese entonces era un video perturbador y se señalaba como algo, una criatura extraña y aberrante. Sin embargo, me parece que solo se trataba de una persona que sufre de una discapacidad. Lo que lamenté es su condición de calle, que como vemos parece buscar en la oscuridad de la madrugada, un refugio para pasar la noche. Número 4. El OVNI de Galicia. Este video seguro que lo recuerdan. En aquel 2008 fue uno de los más virales e increíbles que se habían visto en la plataforma. Una verdadera evidencia de que los extraterrestres estaban en la Sin embargo, y como muchos, resultó falso. Solo era un video conmemorativo por la narración histórica de la radio de Orson Welles. La guerra de los mundos. Número 3 El sonido de la muerte Este video es aún más antiguo de lo que ya hemos visto Y no se trata de ninguna evidencia paranormal Pero sí es uno de los primeros videos perturbadores Es un video sugestivo Fue uno de los primeros pininos de video finario creado por los usuarios. Ya se comenzaba a conocer que de esta plataforma saldrían muchos artistas y creadores que plasmarían sus pensamientos más retorcidos. Número 2. El usuario 666. Quizá la primera Creepypasta en YouTube. El oscuro de esta recién nacida plataforma, al parecer se ocultaba el mismísimo Diablo. Un usuario que no era visible pero que con una serie de acciones podríamos descubrir su contenido. Donde existían videos de verdad perturbadores. todo había sido una edición de un usuario japonés que en su canal contenía este tipo de material oscuro y raro. No era el diablo. Pero a muchos perturbó creyendo que YouTube escondía cosas inimaginables. Número 1. El Duende de Gemes. grabado en Game Salta, Argentina, pudiéramos decir que este es el padre de todos los videos de duendes que existen desde entonces. Su fama fue tal y el impacto mundial, que hasta la fecha el 50% de las personas que lo recuerdan, aseguran que es una evidencia real. Y es que, al volverlo a ver, haremos un viaje en el tiempo, a las entrañas del terror, en YouTube. En años nadie pudo demostrar que esto fuera falso, sin embargo la gran evidencia queda al descubierto cuando los conocedores sabrán que existieron en realidad dos videos, dos versiones grabadas del Duende de games. terminando con esto. El gran misterio. Si no entendieron, es decir, era falso. ¿Por lado, por ¿Qué pico un gorro, Mira, ¿Qué es, Mira, qué Literalmente un viaje a los inicios. Del terror y de los fenómenos paranormales en esta maravillosa plataforma que es YouTube. Si quieren que hagamos una tercera parte vamos a hacer lo siguiente. Vayan y suscríbanse a mi canal de viajes. Voy a dejar el link en la descripción de este video. Faltan como 2000 suscriptores para llegar a 100.000 Así que vamos a lograrlo el día de hoy. Vayan a la descripción del video, denle clic al enlace, suscríbanse a mi canal de viajes. Vean los videos que están ahí y hacemos la tercera parte. Pero ayúdenme. Dejen también en los comentarios cuál video se acuerdan de aquellos tiempos, ya casi 11 años desde que el terror y los fenómenos paranormales iniciaron aquí en YouTube. Mi nombre es Osla Castro, está pasando el pan y nos vemos en el siguiente video puedes encontrar esta tienda que se llama Zen Market. Nuestros amigos de, ¿Nuestros Zen, amigos de Zen Market, ZenMarket .jp. Zen Market. Zen Market, que es una empresa de Japón y pues hace envíos a todo el mundo. Lo que quiera de cualquier tienda o subasta japonesa. La verdad que estoy súper encantada con todo el sistema de Zen Market. Y si tú estás buscando comprar algún artículo en alguna tienda online o en alguna subasta, hacen la compra por ti. El Zen Market todo está en español. Es traducido, es más el tema de comunicación ah. con el vendedor Ellos te hacen la comunicación Y si tú estás buscando algo en específico Pueden asistir, te pueden ayudar a encontrar ese artículo Y les pueden mandar lo que ustedes quieran Aires de cosplay, pelucas, trajes, comida, coleccionables Ropa, maquillaje, comida, dulces, electrónicos y un montón de cosas Cualquier parte del mundo, cualquier parte del mundo Ay. Si queréis tener producto de Japón, 100% de jabón. www.senmarket.jp Comencé a hacer compras y me volví loco. Este es hoy oh, el paquete que me llegó. Oh, ¡Vean, es enorme! Es recomendable. ¡Ay, Dios, Lucas! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Estoy súper contento con, con este descubrimiento de poder comprar... Cosas en Japón Y todo esto te lo mandan todo junto, es lo bonito Te mando un paquete Hay muchas tiendas japonesas Y Zen Market es como el vínculo entre nosotros y esas tiendas Y bueno, lo vi, lo analicé y me enamoré Oh, Dios mío Así es como llegó la caja todo viene súper bien empacado. La verdad es que me encantan todas estas cositas protectoras que tienen para que no se maltrate. Y sale bastante barato y el paquete llega súper rápido. Me tardó una semana. Todo se lo envuelve súper bien para que te llegue con la mejor calidad tus Comprar Comprar en es muy fácil. Set Market se dedica a comprar el artículo, a recogerlo, a llevarlo al almacén y aguardártelo mientras tú sigues comprando más artículos. Es así de sencillo. No es súper sencillo, súper fácil. Podemos pagar por tarjeta de crédito, con tarjeta de débito o también con Paypal. Todo el trato que tengáis con ellos va a ser excelente, porque la gente que trabaja en el Market es soberbia. Entonces va a tener una asistencia y una, un trato personal exquisito. Es más, el Market les regala 300 yenes para que hagan su primera compra. No podemos decir más que... Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Estoy muy contento con esto. Gracias. Sí, sí, yo, yo, yo, yo ando emocionado. ¡Send Market! La mejor página para traer productos de Japón baratos, rápidos. Este ¡Send Market! ¿eh? www.sendmarket.jp